Juan Bautista Frías se pronunció de esta manera tras sentirse cansado de exigirle a las autoridades del gobierno que solucionen las principales demandas del sector espínola, entre estas la reparación de las calles y el servicio de agua potable. Yo no, no quiero casi ni hablar de eso, eh, porque vemos que las autoridades de este pueblo, nos están poniendo a nosotros como niños de juguete, nos están poniendo una muñeca para que nosotros juguemos y ellos diciéndonos cosas a nosotros que nunca se ven. Por lo menos teníamos una huelga ahora el 24 de abril y ellos se comprometieron a cumplir con los compromisos que había que cumplir, la cual nosotros no sabemos lo que ellos dijeron todavía ni tampoco hemos visto nada de lo que ellos que dijeron que iban a hacer. Ya nosotros estamos, que no encontramos qué hacer, no encontramos por qué vía tirano, porque ya nosotros la hemos inventado todas y estas autoridades de este pueblo se han burlado de nosotros. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.